Eduardo está en silencio. Por eso yo digo que si no pongo el, el micrófono prendido, nadie me va a escuchar. Muchísimas gracias a todos. Un gran saludo. Ahí ya tiene el link. Bueno, Luis Julio nos está acompañando ya el día de hoy. Luis Julio va a estar el día de hoy acompañándonos, narrando toda esta emocionante aventura. Hola Luis, ¿cómo estás? estás? ¿Estás también silenciado? ¿Estás igual que yo? Tampoco prendiste el micrófono. Bueno, ya lo prendí. Sí, ahora sí me escucha. Perfectamente. Bueno, estamos listos para llevar las incidencias de esta gran actividad que ustedes pues han organizado y la verdad que lo felicitamos y esperamos que sea emocionante esta gran actividad que vamos a tener en esta hermosa mañana. Por, el, por lo menos acá en nuestro municipio de Santiago de Estoludo, donde estoy eh, emitiendo señal para ustedes, estamos contentos y felices de esta gran experiencia que voy a compartir con ustedes. Bueno Luis, entonces antes de que empecemos, para darte ya la palabra y para que empiecen, eh, vamos a presentar a nuestros dos jueces que son Javier Garzón y Magela Fusati. Javier, primero, hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Da, dale Javier, si te presentas un poco. Como juez el día de hoy. Listo, perfecto. Javier hace parte de la Red Colombiana Robótica Educativa, que son los organizadores oficiales del RoboJam Colombia, y nos acompaña desde muy, muy, muy al sur, en un país chiquitico, pero grande en corazón, Magela Fusati, desde Uruguay, nuestra directora de Robo Jam Uruguay. Hola, Magela. ¿cómo estás? Hola, felicitaciones a todos este, por llegar a esta instancia, y de acá también, como dijo Luis Julio, un día hermoso, a pesar del invierno, un día lindo hoy. Así que bueno, estamos acompañándolo. Bueno, entonces ya Magela, tú tienes la lista, Luis Julio tú ya les das entrada y son todos suyos, Luis. Bien pueda. Bien. Vamos bueno, con Bueno, bien. Vai sí, Mic. El robot Mic. Vai Mic. Bueno, vamos a esperar uh, las imágenes poder eh, disfrutar de esta gran actividad que tenemos en esta hermosa mañana y que esperemos que todos los disfruten y que pues se puede dar eh, todo esto lo que estamos esperando en esta gran actividad. Entonces esperamos ya las imágenes para entrar de lleno a que los jurados eh, puedan observar lo que han eh, elaborado estos ingenuosos jóvenes que tienen a su cargo presentar ante ustedes esta gran este gran evento que estamos desarrollando con todos ustedes. Bueno, Chicos, les recordamos, le recordamos a los equipos que cuando estén listos nos dicen que están listos, los jueces les dicen cuándo para estar seguros que tenemos cronómetros listos y ustedes van a contar uno, dos, tres, a la cuenta de tres se activan eh, los cronómetros. ¿Ok, equipos? Para que tengan el micrófono abierto, por favor. Estamos listos. Listos. Estamos listos. Cuenten, chicos. Uno, dos, tres. Bueno, arrancó esto. Emocionante lo que han preparado estos niños, estos infantes, que sin duda alguna, pues, quieren mostrar lo mejor de su ingenio. Veamos eh, esa aventura hermosa que están logrando estos jóvenes que se han preparado para esta gran actividad que hoy ya eh, podemos disfrutar 21 con 9 muy Bien. excelente calificación por parte de miembros de los jueces a cargo de esta gran experiencia inolvidable para cada uno de ustedes Javier mira ¿Quién, ¿Quién está dando el arranque? Eh, lo dieron ellos. Si no tomaste el tiempo, nos vamos con el tiempo de Mágela. No, en este no lo tomé. Listo. Listo. Nos vamos con 21.9. Entonces, Mágela, si ¿sí ingresas, por favor. Cómo no. Listo. Vamos. Seguimos con VIT Pro. V bueno, y les recordamos vamos a hacer una salvedad ahí para los equipos. Recuerden, si ustedes ponen y el robot no llega y lo van a retomar, lo pueden retomar y volver a poner de principio, pero el tiempo no reinicia, el, el, el sigue corriendo. Tienen hasta dos minutos para hacer el recorrido de un metro cincuenta, que es lo que consiste este reto de, eh, de Bristol Race. ¿Listo? Entonces a la cuenta del equipo. Estamos listos. Listo. Uno, dos, tres. Bueno, arrancó esta bueno. gran actividad. ¡Qué bien! Muy bien. Cuatro, un tiempo súper espectacular. Cuatro ¿eh? Un tiempo cuatro Oiga, con ocho. qué ¿Sí? ¡Cuatro con ocho! ¡Emocionante se <risa> pone esto! Actividad que se está desarrollando. ¡Felicitaciones! ¡Oiga, qué logro importante! ¿Usted, sí, Javier? Cuatro veinte. Cuatro veinte. Bueno. Cuatro veinte, nos vamos con cuatro veinte, cuatro punto dos, tiempo oficial. 4.2, oficial de los jueces, excelente creo que esto se está poniendo muy bueno, espectacular como todos queremos, en esta actividad robótica que sin duda alguna es la sensación, no solamente en nuestro país Colombia, sino en todos los países que se conectan con nosotros vamos con VIT Phantom Little Phantom estamos listos, bueno, vamos, vamos a esperar su presentación allí ¿Estamos? ¿El otro juez? Listo. Listo. Comienza la cuenta. 1, 2, 3. Ahí empujaron, ¿no? Vuelven a empezar. Vuelven a empezar. No le empujes, no le empujes. Ahora sí. Pues, eh, eh, Májela, ¿Sí? Májela, vamos, vamos, por favor, termine, eh, paran, por favor. En el ¿Cómo? momento que empezaron, ya la ronda no es válida. Detenemos, por favor. Porque Magela dijo que tenían que volver a empezar. Entonces, chicos, mucho cuidado. Si vuelven a empujar, es descalificación. Listo. Entonces, ojo y ya no hay, ya no hay otro chance. Entonces, ya dicen los jueces cuándo empezamos. Listo. Uno, dos, tres. Arrancó esa emocionante. Ah, ¿y ¿Cuánto es el punto? ¿Cuánto es el tiempo, por favor? Me dio 6 a mí. Javier, Javier 497 y no, medio. A Javier 497. 497. 49, ¿no? 49. Bueno, qué bien, correcto. Entonces estamos observando eh, la presentación de cada una. De las personas, de los grupos que se están eh, eh, participando de esta gran actividad que estamos desarrollando en esta hermosa, bueno, acá nuestro municipio en Tolú, Santiago de Tolú, en, frente al mar Caribe, con esta brisa que nos acaricia y que, bueno, a pesar del de invierno, como dice Ángela allá en Uruguay, que acá tampoco es la excepción, queremos seguir brindándole, calentar el ánimo a todos y los participantes en esta gran actividad. Muy bien, seguimos con Tecnomayor o Tecnomayor, eh, Nick. Bueno, ahí está el orden. Presenta, presenta a Fernando. Aquí. No te veo sí. todavía. Ahí se ve. Ah, dame ¿Lista? medio sí, ya. segundo ya, que no te veo. Bien. Ahora sí te veo. Ahí Fernando. se ve en la pista. Bien. Perfecto. Vale. Jueces, ¿estamos listos? Listo. Listo. Tú conta. A ¿cuál? tu cuenta. Fernando, sí. No, acá no tengo cronómetro ni nada. No, te sacamos un no, cronómetro, el... pero... uno, dos, tres, y, ahí y ahí largas, ¿está? Dale, está bien. Cuando quieras. Pues listo. Eh, tienes que contar, sí, Fernando, que contar? lo tomas... Lo, para iniciar el conteo. Ponelo otra vez, sí. Fernando. Agárralo y ponelo otra vez. Pero, Fernando, apágalo. Antes de prenderlo, tienes que contar uno, dos y tres para nosotros saber cuándo empezar el cronómetro. Vale, está ahí. Uno, tres, cuatro, cuatro. Listo. Salió. Hola. A ver, ¿qué piensas Julio? Julio, ¿qué piensas de este robot? Cuéntanos un poquito Hombre, tu impresión. Eh, sí, sí, sí, sí, lo veo demasiado lento, paquidérrimico, no sé qué le pasa a Fernando, si es que está nervioso Fernando, ¡anímate! Porque esta actividad es muy emocionante y queremos aprovechar y queremos ver tu experiencia lograda en esta gran actividad que estamos desarrollando en esta hermosa mañana de hoy, aquí en nuestro país y en el mundo donde nos están viendo a esta hora de la mañana. No, perdón, es que no sé. Es que la batería creo que ya se gastó bastante. Oh, qué oh, lástima. Ya. No era una batería de las más ideales para esta clase de competencia, Fernando. ¡Qué lástima, Fernando! Pero te animamos a que sigas preparándote, sigas sí. capacitándote y volviendo a través en la próxima oportunidad para que puedas lograr lo que tú has dado durante toda tu experiencia en la robótica, don Fernando. Damos el tiempo máximo, por favor, jueces. Damos tiempo de 120 y continuamos. Sí, sí, continúa nomás, mira que te, todavía tenés tiempo si quieres. Ya ah, sí, sí. Nos llegamos a los dos minutos, ¿no? O dejas, sí. Parece el que ser que la batería de Fernando se le fundió, la batería, no era una batería de las eh, tradicionales, obviamente Fernando lo lamentamos, pero bueno, para la próxima queremos que se prepares con baterías de calidad para que puedas mostrar el ingenio que has preparado, aunque sé que te has esforzado demasiado para brindarle a todos los presentes, a todos los que nos están viendo, lo mejor de ti, Fernando. Vale, señor. Listo. Májela, ponemos 120 de tiempo y continuamos. Vamos con Nova Robot, con Nova Nautas. Vamos a ver. Esperen que yo los tengo que fijar. Sí, señor, ahora sí. Ahora sí. Lo alcanzamos a visualizar en la pantalla. Vea el ingenio de estos chiquillos de estos infantes que definitivamente es el presente, no digamos el futuro, sino el presente de la robótica mundial y ellos han preparado todo lo mejor de sí para brindarle en este gran evento que sin duda alguna ha causado gran impresión en el ámbito mundial. Por eso queremos que cada niño se prepare a través de estas actividades. Vamos a ver. Listo, recuerden, listos. nos ayudan con el conteo para iniciar a contar el tiempo Y recuerden no empujar el robot, súper importante Cuando ustedes digan chicos, cuenten fuerte Cuenten muchachos Duro Uno, Uno Dos, dos Arrancó ¡Oiga cómo gira! ¡Como decía con ganas de No a poner! vuelve a poner! ¡Oiga! ¿Qué pasó aquí? Hola, muy rápido! ¡Qué bien! ¡Qué tanta velocidad! ¡No sé qué tiempo! Doce. ¡Velocidad 12! ¡Oiga! Desafortunadamente... Desafortunadamente, si hubiese empezado con ese ímpetu como eligió al final... podíamos haber tenido un excelente tiempo. No escuché, Javier, escuche. Javier. 13, me dieron 13 segundos. Vamos bueno, con 13 segundos para vamos Javier. Entonces, vamos con 12 entonces. Con 12. Y bueno, Ángel Azofri. Sí, ahora se prepara Space Spacebot. Vamos a ver. Saludo a don Ángel Hernández, un gran Exactamente, don Ángel. Muchas gracias. Ahí está conectado con nosotros don Ángel Segundo Hernández Bermejo. Uno de los grandes impulsadores de la robótica en Santiago de Tolú. Correcto. Correcto. Jueces, ¿quién, ¿quién sigue? Jueces, ¿Qué Space equipo bot, sigue? Lo dicho, ¿no? Spacebot. Spacebot. Spacebot. Chicos, a la el sigue. recuerden, recuerden, recuerden estar listos y esperar a, a que los jueces den el OK. Uh -huh. Spacebot, entonces los esperamos, los pasamos para después. Están ahí. Bueno, tú? ya vamos a contar. Dale, Mariana. Es ese es Spacebot, Juan. Spacebot. Uno. Dos. Tres. Arrancó y Hola. ¡Qué tiempo, Ángela! Dos segundos. ¡Dos segundos! ¡Oiga, oh, qué bien! Dos segundos. Javier, tiempo, Javier. Dos cincuenta y seis. Dos cincuenta y seis. ¿Qué decimal tienes tú, Ángela? ¿Dos cero, cerraditos? Dos cero, cerraditos. Sí. 2.0, nuestra juez desde Uruguay. 2.0. Sí. ¿Y Javier? 2.56. 2.5. ¡Qué bien! Nos vamos, Esto con 2. Es 2. Nos vamos con 2.0. Vamos. Sí. vamos con ingenio en una hora. Así es. Vamos a ver a los otros participantes en esta gran actividad, que emocionante, cómo nos sentimos felices, y es un gran honor, un placer para mí acompañarlos y decirles a todos ustedes, involúquense, porque esto es emocionante, esta gran actividad, y yo creo que felicitamos a todos bueno, ustedes. dos, tres. A ver, vamos a ver a la distancia. Viene un poco lento, va a cruzar y cruzó. Eh, yo pediría ah. otra vez, ¿saben, juez? Ah. Este, Javier, porque sí. empujaron. Mm -hmm. a ver, ah, bueno. Ya considero que, como lo había sí, expresado Juan, eh, hay que tener en cuenta de que no empujen, porque obviamente la próxima van a quedar descalificados. Entonces, creo que escuchen bien para evitar ese inconveniente de estar empujando su el equipo y eso le puede ocasionar una descalificación, ojo. Vamos a, a tener en cuenta siempre esta actividad. Uno, dos, tres. Arrancó, va a cruzar y cruzó. Tiempo, Ángela. Dos, treinta y cuatro. Dos, treinta y cuatro, dos punto tres. Javier. Uno, noventa y nueve. ¡1.99! ¡Oiga! ¡1.99! ¿Quién lo esperaba? 1.9. ¡1.9! ¡Qué bien! ¡Ten ¡Tremendo tiempazo! ¡Oiga! Esto se pone bueno, ¿no? ¡Se pone bueno! ¡Bueno, no! ¡Buenísimo! Vamos con voz ahora. Quiete pasos paso, ya definitivamente esto es emocionante, como me encanta ver a estos niños, estos infantes, haciendo lo suya y demostrando la capacidad que Dios le ha dado, porque esta es una capacidad histórica que Dios le permite a estos niños superar todas sus expectativas. Muy bien, jueces, uno, dos, tres. Arrancó, oiga. 1.76. Flash. ¿Sí? Flash. Flash. No lo puedo creer. Ángela. Javier. ¿Javier? 1.72. Bueno, 1.7. Unánime se unificó aquí por parte de los jueces Javier, tanto Javier como Ángela. Dieron 1.70, o 1.7 mejor, para que visualicen y escuchen mejor todos los que están participando de esta actividad. Esto se está poniendo emocionante, verdad de menos tiempo, de mayor tiempo a menor tiempo, cada vez esto se va poniendo rápido, rápido, rápido, como está calentando el sol aquí en el Golfo del borcillo <risa> Un momento, Luis Julio, que tenemos un anuncio, tenemos... Sí, tenemos nuevo récord oficial de la categoría 1.7 segundos. ¡Oye! ¡Súper, súper espectacular! ¡Nuevo récord en la categoría! ¡Repítamelo, Juan! ¡Repítamelo! <risa> bueno, tenemos nuevo récord de 1.7 segundos. El récord anterior lo tenía fundador de la Fundación Marina Or en 1.8. Entonces estamos con nuevo récord oficial por ahora, porque se puede batir de nuevo, no sabemos. Sí, señora, así es, esto se pone emocionante, vean, impresionante. Y que la gente siga disfrutando todo lo que nos están viendo a través de las plataformas donde estamos emitiendo estas señales en vivo y en directo. Desde cualquier lugar de Colombia o del mundo, usted nos está viendo. Muy bien, vamos con Ritmo ahora. Vamos a ver. Esperamos. Si no seguimos con el siguiente. Sí, señor. Para ganar el tiempo, ahí están. Estamos, ahí están. Listo, ya están preparados. Vamos a ver. Listo, jueces. Uno. Jueces, no tiempo, por favor. Eh, está prendiendo el robot. Ah, bueno, listo. Esperemos que se encienda el robot y empiece. ¿Sí? Juan, Juan eh, necesitan tiempo, lo pasamos para el final. Recuerden que eso por reglamento se puede hacer. Sí, eh, sí Eduardo, por favor. Seguimos con Listo. Sí, entonces. entonces vamos con Starbots. Eh. Bueno, vamos a ver entonces. Starbot está. Que nos presente la pantalla nos muestra, la pantalla no la vemos, dónde está, se nos perdió. Esperemos que, que regrese pronto y que la podamos visualizar. Aquí estamos emocionados, yo estoy emocionado. Esto es una experiencia única para mí de compartir con ustedes, porque la verdad es que esto es emocionante y cada vez más se van rompiendo récords. Y esperemos que se sigan rompiendo récords, porque esa es la idea, demostrar la calidad que tienen ustedes. Ahora sí. Arrancó ahí. Si llegó, pero llegó. Tiempo, Ángela. 3.07. 3.7. 3.7, Ángela. No, 3.07. 3.07. A 3.07. A 307. 2. Javier. 2.88. 2.8, entonces. 2.8. Bueno, Javier. Muy bien. El mejor tiempo hasta el momento. Este. ¡1.7! ¡Qué buen tiempo! No, ese es un tiempo, no. Ese es un tiempazo y es el récord hasta el momento. Perdón que me queda una duda, porque ahí estábamos esperando por... que quedó para el final y fue Starbot ahora? Sí, este fue Ahí Está, perfecto. Ridwood está? Si no seguimos. Eh, sí, ya está listo. Ah, está bueno, listo. Ya vamos, vamos a ver qué aparece vamos, la... vamos por Ritwood. Allí en compañía de Don Eduardo que me acompaña. Qué bien Eduardo y Juan David igualmente también le agradezco haberme permitido compartir con ustedes esta nueva experiencia. Uno, dos, tres. Salió, ahí viene, un poco lento se devuelve, regresa de nuevo, llega, va a llegar, cruza, va a cruzar y cruzó. 8 Oye Ángela Un tiempo bastante Paquidérmico pero bueno El robot no quería llegar al punto final del de 1.5 Pero bueno eh, Lo importante es que llegó Ahora vamos a ver el tiempo de 8, Javier 27. Vamos por 8 Ocho, Quedó 8 8 Entonces el punto 8 De doña Ángela es el homologado aquí en esta actividad que estamos desarrollando. Bueno, Magela, nos confirmas quién sigue, por favor. Sigue Probot de Luparo Fátima La gente de Tolu uh, representando a la tierra ¡Claro que sí! Ah, bueno, aquí estamos, se eh, presente representación de nuestro querido municipio. Y le recuerdo algo, esta institución se ha egresado de la institución educativa Luis Platón Rosano y para mí es un honor que ojalá le vaya bien, haciéndole fuerza a la tierra y a mi terruño que me, que, que me hizo crecer de manera académica y esperemos que él pueda lograr un excelente. Estamos haciendo fuerza desde aquí para que pueda lograr un excelente tiempo. Vamos a ver. Los comparto en pantalla, por favor, dale, listo, desde la eh, Maker School, nos vamos ahí. Eh, Ángel, ¿me haces un favor y tiras la cámara para atrás para que se vea toda la pista? Samuel, prepárate. Vamos a ver si ah, me para claro, no claro, claro, A ver, inicio y final, no vemos el final, no se ve bien el final. ¿Dónde está el final? No lo, ah, ya, ya lo vi, pero tienen que tirar la cámara más para atrás porque no vemos. Un poquito más. Prepárate, Samuel. Ahí. Ahí, ahí, ahí, déjelo ahí. No lo mueva, no lo mueva. Listo. A la cuenta de ustedes, chicos. Bueno, Lúparo, se prepara Lúparo. Viene Cuentos. con todo. Nos preparamos. Dos Una, dos, tres. Arranco. Todavía tiene tiempo, vamos a ver. Llega y llegue. se devolvió. Va a llegar. Cruzar, cruzó. Mapío, mapío. Otra vez de nuevo. Uy. Uy. Y llegó. Así. Vamos a <risa> poner. Todavía no, el tiempo sigue corriendo El tiempo sigue corriendo Porque no lo pusiste en la línea El tiempo, el tiempo sigue, sigue, sigue corriendo. corriendo ¿Qué fue lo que dijo? El tiempo sigue corriendo El tiempo sigue corriendo, Ángel Cuando pasó la línea Lo pusiste encima de la línea No lo de ella ponlo de nuevo Samuel, corre Sí Prendelo, prende. ¿Para aquel lado? Vamos a ver. Lo puso encima de la línea. Tiene estar detrás de la línea, chicos. Detrás de la línea. Lo están poniendo encima de la línea. Vuélvelo a ubicar detrás de la línea, detrás. Allí. Vamos a ver. Listo. Ya, dale, dale. ¿Lo entendí? Eh, empujó, eh. Empujó vuelva otra vez. No, bueno. bueno pues ya te... Damos... Más... Tiempo queda? máximo. Todavía le queda, listo. ¿Todavía, ¿todavía, ¿todavía, ¿todavía, ¿todavía, ¿todavía, todavía le queda Vamos, Vamos a ver, todavía le queda tiempo. No ha tenido suerte mi institución luparista, pero bueno, lo importante es su participación. Bueno, bueno. 120, por favor. 120. Májela, bueno. ¿tiempo? Llegada, es, es, es. pasaron el tiempo, ya está, quedan Pasó el tiempo, pasó el tiempo. ¿Qué? Pasó el tiempo. Es no, muy importante, de continuación Luis. Sí, sí. Me apaga el micrófono, Ángel, gracias. Una cosa muy importante antes de continuar. Si ustedes, el, el robot no llega cuando lo ponen y lo van a, a retomar para volverlo a poner al inicio, tiene que empezar detrás de la línea. Las dos veces que llegó el robot pusieron el robot encima de la línea y fue muy obvio, tiene que estar detrás de la línea, por eso desafortunadamente ya cuando lo ponían detrás de la línea no llegaba. Entonces para que lo tengan muy en cuenta para los otros cuatro robots de él, que están ahí presentes para que no les pase lo mismo, ¿ok? Y recuerden muy bien, no empujar muy bien. Muy, no muy buena aclaración por parte de los jueces. Pasamos con Indini. Bueno, Indini. Indini 2022. 20, Oiga, Indini, la institución Divino Niño de Santiago de Toluca, la cual también soy profesor de música. Para mí es un honor hacerle fuerza también a esta institución. Bájela. Cuando digan, cuenten, a, a ver, vamos. Uno, dos, tres. ¡Ah, uh. banco detrás de la línea, sí, claro. recuerden detrás de la línea, no lo pusieron Ay, detrás sí, de la claro. línea. ¿Cómo ¿Cómo pisando línea sigue el tiempo, sigue el tiempo, sigue el tiempo sigue el tiempo, sí, lo, pusieron? lo pusieron encima de la línea chicos, mucho cuidado con eso llegó, ahora sí, llegó. ahora sí tiempo, más tiempo. 28 para Indini, Javier, ¿tiempo? 27.20 27.20, o sea 27.2, ¿no? 27.2 Nos vamos con ese Muy bien, limpiador okay. ahora Ok yeah. Yo creo que ha habido una, una falla en cuanto a la cámara que no está muy bien cuadrada o fija sí. y eso también imposibilita a ustedes los jueces de ver mejor el inicio y la final. Yo creo que ahí tuvo un pequeño inconveniente, no sé si cuadraron bien la cámara, pero tenían que hacerlo para que los jueces pudieran apreciar el ancho de la pista y así poder calificar de manera mejor el puntaje en cuanto a tiempo. No sé. Luis, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que cuando ponen el cepillo, si usted ve que el cepillo está tocando la línea, es porque está encima, no está detrás de. Entonces es súper importante, por ejemplo, ahí, es muy claro que está detrás de la línea. El error no está en la salida inicial, el error está es cuando retoman el, el robot y lo tratan de poner de nuevo. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Correcto, así es. Es importante estas aclaraciones porque la idea es que todos participen y puedan lograr lo que han preparado durante mucho tiempo en esta gran robótica. Continuamos. A la cuenta de ustedes, chiquilines. No tenemos audio. No, no, no escuchamos. no teníamos micrófono. No teníamos audio. Apagan y vuelven a empezar. Uno, dos... Y tres. Vuelvo a la poner. Uy, otra vez. Va de lado. Los demás deben quedar. Eh, la cámara lo se vemos. está moviendo, eh. Se mueve demasiado, sí, claro. Entonces no es imposible llevar mejor una narración como usted la quiere. Uh, muy lento, muy lento. tiempo largo más lento por ahí vamos ahí va lenta lenta caminando pasiminosamente pero bueno esperemos que dentro del tiempo pueda cumplir las lánguas las horas que pasan La languea, tiempo estipulado por parte de los jueces, tanto de Mángela como de Javier. Lo importante es que puedan llegar, ahí lo vemos, lento, lento. Yo creo que la idea es que pueda cumplir, todavía le falta, creo que no ha cumplido ni siquiera el 50% del recorrido, ya está a punto, va avanzando lento, parsimonioso, pero creo que va a cumplir el objetivo es que se han trazado estos infantes que se han preparado y que a veces la suerte no solo pero creemos que eh, es, sigan insistiendo porque la ¿Tiempo? perfección se logra ¿Tiempo? en el objetivo final bueno, ¿tiempo? tiempo, dice Mángela tiempo, se cumplió, Mángela se cumplió, 120 segundos 120, se cumplió los 120 se cumplió ya pues si no, no logró el objetivo repítame, alguien Nick. Nick. viene Nick vamos a ver bueno, vamos a hacer Nick. una aclaración aquí eh, Luis Julio que es súper importante aclarar sí. algo vale. pasan 10 pasan 10 a la siguiente ronda siempre y cuando tengan un tiempo válido, entonces me explico los equipos Correcto. Si el décimo lugar es de un equipo que no tuvo tiempo válido, que tuvo el tiempo máximo 120, no, ese equipo no va. Solo van, irían nueve, por ejemplo. Solo van aquellos Correcto. que tengan tiempo válido. Entonces, para que tengan muy, muy claro. En este momento, casi, casi, casi, que si tiene un tiempo válido, puede pasar a la segunda ronda. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta, les pedimos, le pedimos a la cámara que eso, así, ahí está muy bien. Gracias. Qué bien, así es. Creo que todo está claro y lo importante es tener en, en, en cuenta todas estas sugerencias que se están haciendo y que, pues, obviamente en el momento que se están dando esta actividad, la gente vaya aprendiendo y que esto les sirva para futuras y, o próximas actividades robóticas. Creo que es importante esto y la experiencia de ustedes como personas eh, conocedoras en este tema, pues a, haga que esto se engrandezca aún mucho más no solamente en Colombia, sino en el mundo de la robótica, sobre todo con estos futuros científicos. Uno, dos, tres. ¡Sabió ahí! Nuevamente se devuelve, intenta coger su camino, la vía, girando, haciendo Detrás de la línea, detrás de la línea. Cuando lo toquen, es detrás de la línea. Detrás de la línea eso arrancó, vamos dando vueltas, vueltas y más vueltas, se va a marear, se va a marear, se va a salir sí, su día, sí, sí, sí, la cámara, la, la, cámara, ahí. la cámara, la, la cámara. cámara, la cámara, la cámara, silenciando, llegando, y se devolvió, oiga, qué pesar, qué pesar, se devolvió, y regresó, al punto de salida. Buenamente bien. insistió, nuevamente insiste, insiste, insiste. Alicia, insiste. Alicia, Alicia, Llegó sí. lo pisó. Bueno, está dentro del tiempo. 47. 47. 47. Javier. 48.04. 48 -04. Bueno. 48.04. Entonces queda el del 47 de, de Ángela. Muy bien. Bueno, Vamos listo. con Atón. Vamos con Atom. Atón. Mucho ánimo muchachos, vamos A dejar en alto los colores de nuestro municipio Y de las instituciones, tanto oficiales o Tanto privadas como públicas de nuestro municipio Vamos arriba Queremos mejorar el tiempo, obtenido, No estamos viendo la salida Si pueden correr la cámara, ahora Bien Bueno, ahora sí, ahora sí. Uno, dos, y tres Uy, arrancó arrancó, arrancó, arrancó, arrancó, arrancó, la final de la cámara, la cámara, la cámara, allí, cruzó. Cruzó. Siete Tiempo, Ángela. 7 con 4. 7 con 4. 7 con 4, Ángela. Javier. 6.99. 6.99, o 6.9, nueve. Nueve. bueno, 6.9, nos quedamos con este último. Bueno, Perfecto. qué bien. que te paso ¿Con qué nos, vemos? ¿Nos vamos ahora? Un momento, un momento, Luis, que estamos aquí eh, consolidando esto. Un, un minutico. Correcto. Entonces, mientras ustedes consolidan el tiempo, los mejores tiempos, yo los invito a todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas para que se metan en este maravilloso mundo de la robótica. Y aquí en Tolu aprovechando la sede que tenemos con el profesor Ángel Hernández, mi gran amigo, mi gran compañero de infancia y es, es egresado del bachillerato, pues, ese es el gran honor que tengo yo, de tener un gran amigo, de un gran compañero, de una gran persona, de un, un profesor eh, de 100% con su capacidad y sobre todo su vocación. Felicitaciones al profesor Ángel y así, al igual que todos los profesores de la robótica que se están preparando y que están enseñando este maravilloso mundo de la robótica a todos los niños, pues lo invitamos a que se sumerjan en este maravilloso mundo de la robótica, todos los que nos están viendo eh, desde las plataformas Listo. y de los diferentes lugares. Ahora sí, díganos el tiempo, los mejores tiempos. Vamos entonces con, ¿cómo quedaron los 10 clasificados? Entonces vamos con, en décimo lugar, BIT VIP con, con 21.9. En noveno lugar clasifica Nova Robot Nova Nautas con, en, con 12 segundos. En octavo lugar, 12. Nova Robot Ruidbot con 8 segundos. ¿Ocho, señor? En, en séptimo lugar, Fond de Tol de Santiago de Tolu. Eh, ¿Sí no eh, tenemos en sexto lugar a B Bite Phantom con Little Phantom 4.9 segundos, en el quinto lugar de en el cuarto lugar, IMAX. Nos vamos con 2.8 segundos con Starbot IMAX. de Nova Robot en el tercer lugar con dos segundos Spacebot de Nova Robot en el segundo lugar Ingenium de Nueva Robot con 1.9 en el primer lugar, hasta ahora primer lugar con nuevo récord VoltaBot de Nueva Robot hay una cosa que aclarar muy importante y yes. sí, el hecho de que hayan tenido una muy buena primera ronda no si una muy buena segunda y una muy buena tercera, porque si en la segunda no tienen un buen tiempo, no van a pasar a la tercera y si en la tercera no tienen un buen tiempo, pues no quedan en el podio, entonces es a la final, el robot que sea también tenga mejor consistencia. Nos ha pasado que hay veces que el robot que siempre va de primero no queda de primero al final. Entonces, porque que estén muy concentrados los chicos y ya empezaron. Entonces, un momento, vamos a volver a poner el orden adecuado en el orden en el que, en el que van a partir. Entonces, eh, porque estaban en, en orden, estaban en orden eh, aquí... En orden, en orden descendente. Entonces, aquí de vamos. Listo, entonces vamos con 20 Pro, ¿cierto, Májela? Yes, sí, 20 Pro. Vamos, ahí sí como quedó, en el orden 10. Sí, ahí se, sí solo los que tienen el puntaje, el, la posición en verde, exactamente. Ok, entonces vamos con Ah, Májela, sí. antes de empezar, qué pena. A los equipos que no clasificaron, muchísimas gracias por haber participado. Eh, de verdad que el esfuerzo al chico de Tecnomayor, a los chicos que no pasaron de, de, de las, bueno, las instituciones de Santiago de Toluca, se inscribieron, pero todavía tienen equipos representados, entonces para que les hagan fuerza. Listo. Claro, Ahora Luis, sí, sí. Ahora sí. Luis. Up, up. Luis no, así es, de todas formas pues es importante la participación y que no se desmotiven estos no infantes, sino todo lo contrario esto les sirve para perfeccionar y mejorar su robot para las próximas competencias exacto y todos aprenden ¿me recuerdan quién, quién inicia por favor? Eh, inicia by TV con el robot Mick, Mick. bueno, vamos a ver ahora se viene lo bueno lo emocionante los 10 finalistas la última vez virtual. Mick. Mick. Mick. Mick, el que empezó de primero la ronda Juanfe. ¿Cuál? Vamos con la, en el mismo en el mismo orden. Eh, en el mismo orden de la primera ronda Juanfe. Bueno, antes, antes de que empiecen, yo quiero darle un saludo muy especial a la gente de, del equipo BIT, que es Vegas Innovation Team del San José de Las Vegas. Es una institución educativa que le ha metido la mano a toda la parte de innovación y tecnología. Entonces, un saludo grande a toda la gente que conozco allá, a Sara, lógicamente, a Lisa Díaz, lógicamente a Juanfe, y, y, y que, no, que, que sigan, que lo están haciendo muy bien y bueno, esperamos que les vaya muy bien en la competencia. Muchas gracias, Eduardo. Y que lo siga intentando. Cuando diga... Uno, dos, dos tres. ¡Arrancó! se va. Se quedó de voltereta. Oh. Y regresó de nuevo. Vamos, todavía tiene tiempo. Recuerde que los mejores tiempos serán homologados. ¿Pasó? 12. Mángela, 12. Javier. Once, ochenta 11.89, 11.8 el tiempo de este recorrido. Mejoró su tiempo, válido. Sí, señor. Muy bien, mejoró el tiempo anterior y eso es lo más importante, seguir insistiendo. Muy bien. ¿Con vamos quién nos con vamos Matt. ahora? Baymat. Vaimat bueno, Vaimat recuerde que es en el orden como quedaron constituidos del inicio, de la primera fase. Estamos listos. Listo. Uno, 2 3. Salió aquí, no la alcanzo a ver en la mano. la se nos fue, qué bueno, qué Muy pasó bien. por ahí. 3.8. Oiga, 3.8. 3.8. Buen tres. tiempo. 3.57. 3.57. 3 con 5 qué el Correcto, Mángela. 3.5 es el tiempo oficial. Con, muy bien, vamos con Little Phantom. Little Phantom viene ahora a continuación. Esperemos. No tengo no la pista. Cámara, ¿no? Sí. no, sí, señor. No tenemos la pista ahí, hola. Que nos la ubique, Juan. Para poder visualizar y, y poderles narrar con emoción. Porque esto va calentándose cada vez más, como en estos momentos se está calentando nuestro municipio Santiago de Tolú. Imagínense, está saliendo el sol a pesar de una pequeña llovizna que cayó en la mañana de hoy. Se está calentando la temperatura que oxida aproximadamente entre 34 o 35 grados, aquí muy caliente yo. Por pues sí que la invitamos al municipio de Santiago de Tolú. Yo sé que Uruguay tiene unas hermosas playas pero también Santiago de Toluca tiene las playas de plata de América, o la invitamos a imagen. Tenemos que ir, tenemos que ir. <risa> claro que sí. Estamos listos. Seguimos con Liron Phantom. Liron Phantom, vamos a ver. Están sin sonido. Ahora, sí, nos estamos con sonido? Uno, bueno, dos, tres. Salieron. Allí, vamos a ver poco. Allí. usaron bien. bien. Tiempo. 6.6. 6.6. Javier. 6.16. 6.16. O sea que quedamos con 6.1, ¿no? Exacto. 6.1. Vamos con vuelta ahora. Vamos volta rapidito, volta -bot. vamos rapidito. Vea, volta estamos volta tan rapidito como entierro de pobre. En bajada y en carrito. Vamos muy bien. Listo, vamos entonces con Nova. Voltavot. Voltavot. Vamos a ver. La mejor de la suerte. Para los últimos 10 competidores que nos quedan esta actividad que se está desarrollando. Que recuerden los chicos que no deben empujar el robot, porfa. Así es. Yo creo que es, es, ha sido reiterado. Mm. Y, y creo que ya en esta fase hay que tener un poco más eh, más estricto, porque ya se le ha expresado demasiado, ¿no le parece? Sí, y estamos sin sonido, no podemos escuchar cuando cuenta. Uno, ¿no? Ahora sí. dos, Ahora sí. tres. Salieron. ¡Uy! Bien. Uy, muy rápido. Sí señor, ¿qué tiempo? Dos. dos. Oiga, qué tiempo pasó, ¿no? No hay el récord, pero llegó un tiempo que se aproxima al récord. Qué bien. Felicitaciones. Javier. 2.4. Dos. ¿Javier? Cuarenta cuatro. dos. dos punto cuatro. Así que quedó dos. Javier. Quedó en 2.0. Vamos con ¿Listo? Ingenium. Listo. Ingenium. O Ingenium. Ingenium. Nova Robot Ingenium. Bueno, otro saludo. Yo, yo voy aprovechando y yo voy saludando a la gente a la gente de, de, de Nova Robot. Es una una gente que, una academia que tiene un lugar especial, pues yo, yo he tenido la oportunidad de colaborar capacitando docentes allá. Entonces, un saludo a la gente de Nova Robot, lógicamente a Natalia, a Alberto, que son los fundadores y, y cabezas de, de, de esa de esa academia. Entonces un saludo y lógicamente pues a los entrenadores, a Juan Diego, a Evelyn, a todos los que están allá. Entonces, bueno, a la cuenta de ustedes, chicos. ¿No se escucha Uno, el audio? Ahora sí. Dos, tres. ¡Salió! Vamos a ver ahí, Cruzó, uh -huh. bastante rápido también. Vamos al tiempo. Ángela. Dos con cinco. 2 .5. 2 .5. Javier, dos punto cinco. Javier, tu tiempo. 2 con 2,8 queda el 2,5, ¿no? Correcto. Correcto, bueno, 2,5, tiempo, muy buen tiempo también. Muy Yo bien. creo que estas últimas están siendo bastante rapiditas. Mm. y esperemos seguir rompiendo récord. ¿no? Bueno, ah, acabe anotar de notar que estos Perdón. eran los dos equipos que mejor tiempo tuvieron la ronda sí. pasada y no superaron su tiempo. Entonces, sí. hay que esperar. Vea, todo eso pasa por una razón. Hay variables, la batería, lo los vamos, nervios, ¿sí? un montón de cosas, pero ahí van súper, súper bien. Sí, bien. señor. Vamos con Spacebot. Spacebot, vamos a ver. Allí no lo alcanzamos a visualizar o ustedes sí No, no lo vemos. Aún ah, oh no. Ya, ya la van a aprender Eso lo aprenden bueno. rapidito. Esperemos pacientemente porque esto se pone bueno, no bueno, buenísimo. Se está calentando, doña Ángela, de no. Uruguay, ¿no? Ah, hace un poquito de oh, frío. a Sí, Llego. ¿El señor. ¿Cuánto, Ángela? 2,5. 2,5. Javier, tiempo. 1,92. 1,92. 19, 19, 1-9, nos vamos, listo. Starbot, bien? Qué bien, vamos a ver. Muy bien. ¿Está preparado? Sí, ya, ya, ya viene, un minuto, por favor. Ya viene, ya viene, desde el máster que nos están dando la señal. Gracias a los que están manejando el máster, felicitaciones. Están muy atentos, están muy activos. A, a, toda, la gente, a claro. toda la gente de la Surco, de la Universidad Surcolombiana, de San Luis, lógicamente a Juan Dado Vargas también, de la Red, red Color, de la Red Colombiana de Robótica Educativa, que, que hacen posible también que, que hagamos este entonces. Uno, dos, tres. Salió. Allí viene y viene, cruzó y cruzó. Ahí todo girando, dando vueltas, pero llegó, se cruzó. Y el tiempo más que la... Tres segundos. Tres segundos, Javier. Tres segundos. Tres segundos. Unánime. Un uh, 3.0. Buen tiempo. Buen tiempo, se puede decir así. Pues el anterior tiempo no fue tan bueno, pero esta vez lo mejoraron. Creo que sí, ¿no? No, tuvieron más tiempo ellos. Ahora. Ah, tuvieron más tiempo en esta oportunidad. Eh, eran 2,8 antes. 2,8. Así es, Ángela. Vamos, vamos con Redbot. Ruiz vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Queremos ver más emociones en esta actividad que estamos desarrollando desde cualquier lugar de Colombia y del mundo y todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas donde estamos emitiendo esta señal importante de la robótica del presente y del futuro de esta actividad en Colombia. Uno, dos, tres. ¡Salió! arreglo tiempo, tiempo, ángel, mágila, 3 con 3, 3 con 3, Javier, 2 con 9, 2 con 9, queda el 2 con 9, 2 con 9 quedó aquí, vamos con las no. novanautas, novanautas, vamos con las novanautas, vamos a ver, allí, que aparezca en cámara, Vemos ahí, Pacientemente esperamos que nos presente la pista de los 1.5 metros o 150 centímetros. Correcto. Como quiera. Muy, impor muy importante <risa> decir antes de que empiece el robot, decir algo. El primer robot que se hizo, esta pista era de 1.2 y eh, lo estaban haciendo muy rápido inclusive llegamos a tener tiempos de uno ya pues la pista de 150 para darle un poquito más de nivel de dificultad claro que sí así es así es todo influye mucho y para que también vayan perfeccionando y se vayan poniendo mucho más rápidas las pistas también sabemos que los tiempos De, mejoran de acuerdo a la distancia, y creo que eso... 1.9 entonces 1.9 de manera el tiempo homologado en esta actividad que se está desarrollando aquí en este gran día. Pues no sé para... cómo está Juan David allá que está eh... dónde es que se encuentra Juan David en estos momentos. Cuando hay en este momento, está en el, en el Freaky Fest, en la ciudad de Neiva. En el, ¿El Freaky Neiva Fest. Es, exactamente, que en este momento están haciendo una actividad el Freaky Fest. Es como una especie de Comic Con, de ah. cómics y de, y de ¿Qué cosas qué de género, superhéroes eh. y todo eso. Y él está llevando a Robojam, Están haciendo una exhibición en vivo también con Robojam allá en el Freaky Fest el día de hoy. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Javier, ¿dónde se encuentra, Javier? Desde Bogotá. ¿Desde la fría? ¿Está fría o está un poquitico cálido? Sí, sí, cálido? está nevera. Hoy está nevera. ¿sí? Hoy ya, nevera, nevera. Está como aquí. también como Uruguay, ¿no? Allá está más en la que la vemos que se está subiendo los dedos. Jugando. Igual hay, sí, hay 18 grados, hay sol, pero igual está fría. Bueno, les cuento que aquí en Medellín, aquí en la ciudad de Medellín, no hizo sino llover toda la noche, apenas está saliendo el solecito. No, acá en Tolú, en el Golfo de Morroquillo, por lo menos en el municipio de Santiago de Tolú... Usted sabe que la, le he dejado una orientación eh, ambiental... El, el Golfo de Morroquillo se compone por cinco municipios de la subregión... Que son Santiago de Tolú, que está en el centro... Al sur está Coveñas, que tiene unas hermosas playas... Y al norte está San, ono, San Onofre de Toro B. En la parte ya continental, en lo que tiene que ver con la zona de Sabana... Está Tolú Viejo, que es una zona de, de los Montes de María y el municipio de San Antonio de Palmito, eso hacen parte de la subregión Golfo de Morquillo, que pertenece al departamento de Sucre. Eh, una pregunta Luis, ahí me sacarás eh, de la duda. ¿Coveñas pertenece a Sucre o pertenece a Córdoba? No, no Coveñas pertenece a, a Sucre. Lo que le pasa a es Sucre. que Cobeña es el corregimiento del municipio de Santiago de Toluca, que está, en el, Golfo, ah, ah, está okay, en el centro del okay. Golfo. Correcto, y se, se, se, segregaron, se segregaron y obviamente iba a municipios por las regalías, por el petróleo, es la que recibe correcto. los mejores recursos de los cuatro municipios restantes. El famoso leoducto Cañolimón-Coveñas termina ahí. Correcto, bueno correcto. Vamos con el último grupo de la la segunda ronda, ¿les parece? Sí, Atom. correcto. A claro, le sí. toca. Sí. ¿A Tom está preparado? No, no, vemos, sin no vemos todo, a ver, no estamos viendo todo Así está bien, recuerden eh, Te vamos a pedir un favor Ángel Y es que cuando vayas llegando a la meta Entonces corres la cámara para poder ver el final Porque si no vemos el Correcto. final no podemos terminar el tiempo Así, así está, el... Uno, dos, tres ¿Lo empujaron? ¿Lo empujaron? Lo empujaron Lo empujaron Vamos, Paramos, paramos, paramos Paramos, paramos Paramos el robot ah. Chicos Se les va a dar una segunda oportunidad para empezar desde cero Ahora, si se ve que empujan, quedan descalificados Cuidado Listo Vamos a empezar el tiempo desde cero Ahora sí Si en esta oportunidad lo empujan es descalificación. Májela. Listo. Chicos, chicos, chicos. Empiecen, empiecen otra vez, por favor. Chicos, cojan el robot. Esperen un momentico a, a que nosotros les demos el ok. Listo. Ahora sí, a la cuenta de ustedes sin empujar. Acércalo más. Acércalo. Ahí. Ahí está bien. Uno, Dos, tres. Listo. Ayuda. Vaya. Cruzar, cruzar, y cruzó. Tiempo. Muy bien, siete. Siete. Siete, ¿Cuánto? tiempo. Eh? Casi. Seis, Javier. Seis. Seis, con seis, seis, seis, Javier. Seis con seis, Javier. Se seis con seis. seis. El único representante del municipio de Santiago de Torú, Ángela y Javier. Muy bien. Seis con seis. Bueno, nos das un segundito, consolidamos por favor, Luis. Correcto, ahí aprovechemos para informarles que tenemos un día espléndido acá en nuestro municipio. De pronto una temperatura primaveral para ustedes allá en Medellín. Eduardo, en Medellín pues, no, es pues una es temperatura prima... primaveral. Primaveral sí. porque no ha he hecho sino hacer frito y... pero con solecito. Con solecito. Pero bueno... Sí, estamos en. Eh, hago un paréntesis. Estamos en plena Feria de Flores. La Feria de las Flores claro es que la sí. feria de aquí. Estamos el día de. El lunes, pues festivo aquí en, en Colombia. El lunes tenemos el famoso desfile de silleteros, las silletas de Uy, flores. Ya, lo y, más eh, del mundo. El día de hoy. Y el día de hoy tenemos el desfile de autos antiguos y clásicos en toda la ciudad. Entonces. Eh, o sea, hoy es posible salir de la ciudad porque hay mucho tráfico, pero bueno, ahí vamos. Eh, bueno, antes de demostrar los resultados, Luis, súper sí, importante decirle a los equipos que si no clasificaron, de todas maneras, muchísimas gracias. Eh, lo importante es que hayan visto el progreso, ya algún, muchos de ellos, por ejemplo la gente de BIT, era la primera vez en esta categoría, ellos, ya, ellos son campeones en la categoría bumperbot, Bot, pero en esta categoría era la primera vez que participaban, y también en la categoría de en los chicos de, de Loparo, de Luis Patrón Rosado, la pues, primera vez que participaban algunos, porque Maker School ya ha participado, yo sé que por ahí el, el, el hijo de Ángela ha participado también. Entonces, mu muchas felicitaciones y ahora sí les vamos a mostrar y Ángela les va a dar los cinco clasificados a, a la ronda final. Entonces, Ángel, Ángela, ¿lo puedes decir sí. ya? Los cinco son de Nova Robot y quedó Spaybot. Novánautas, Voltavot, Vol, Volta Ingenium y Ruizbot. Cabe notar, Luis, que hay un empate en la primera posición. Igual, tenemos, pero, entonces por eso, ven que dice 1-1, uno, 3-4-5. Uno, uh -huh. Porque eso, en esa primera posición se disputarían el primero y segundo. Pero como estamos todavía en clasificatorios, pasan esos cinco equipos. Muy bien. Correcto. Entendido. Muy claro muy buena la claridad y personas que están participando y que nos están viendo aquí todo está clarito como la yema del huevo, ¿no? Todo, todo muy transparente. Eso es lo importante, esto es lo que motiva a que muchas más personas se involucren en este proceso de la robótica, porque lo he visto en una experiencia muy hermosa, eh, y lo he visto y lo he presenciado pues en compañía de Ángel Hernández, porque además de ser periodista, de ser locutor, de ser narrador deportivo, eh, siempre eh, lo he visto y me lo he invitado a, a que me muestre lo que han venido haciendo, y sé que ha sido un trabajo arduo, y que estos resultados se van a ver a futuro como algo grande que se espera en la robótica, no solamente en Tolú, sino a nivel mundial. Perfecto, listo. Mágina. Vamos con Spaybot primero. El orden, eh, prevenimos uh, para que se vayan preparando todos. O sea, Mágina, ¿no te parece? Bueno, decimos: Spaybot primero, después no Novanautas, después VoltaBot, después Ingenium, después RuitBot y después Starbot. ¿ah? Correcto, muy bien. Májela, entonces, así es el orden. Así es el orden y empezamos con SpaceBot. No, eh, un momento, ahí sí. hay, hay, hay un error, ¿Sí? Májela. Sí, es, es SpaceBot, Novanautas, ¿Sí? ¿Sí? Voltabot, Ingenium y, y Ruidbot. Ah, Ruidbot, ah, Ruidbot sí. es el, el... Me pasé uno, perfecto. Sí, sí. Ruidbot, Ruidbot es el, el, el quinto, entonces vamos en ese, sí, en ese y orden. Voy a pintar, exacto. Correcto. Está. Bien. Entonces, interesante esto. Esto se estaba poniendo muy chévere, muy agradable y emocionante, y los nervios y la adrenalina de los, los infantes y de sus profesores, esto cada vez va a subir más. Entonces, eh, lo importante es que vayan preparándose con sus respectivas cámaras y que todo pueda apreciarse y que los jurados, eh, los jueces que están a cargo de, de visualizar que todo transcurra bien, pues se pueda apreciar con transparencia como es lo que queremos acá. Uno, uno dos, tres. Salió, sí, sí. arrancó y cruzó, no, no, no, no. rapidito, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Eh, no, no, dijimos listo los jueces. Ah, no, bueno. No qué, pan, ¿Qué pena? ¿Qué pena? Pero me hubiese gustado. Sí, no, señor. Estamos de vuelta, chicos. Sí, no, no, un, un, un tiempo, me hubiese sido como que el mejor tiempo, sino eh, eh, uno de los Lamentamos, entre los mejores. ¿tienes? Tienen que esperar. Sí, así, así es. La orden de los jueces, ustedes son los que deciden eh, y le dan la autoridad a los competidores, y eso hay que entenderlo así. Eh, un momento para esta tercera ronda, yo voy a tomar tiempo para que tengamos un tercer tiempo. Okay, perfecto. Correcto, me parece bien. Eduardo, entonces va a haber eh, otro tiempo más adicional. Don Eduardo entraría ya entonces a calificar el tiempo también. Ahora sí. ¿Cuánto ahora, ordenen? Muy bien. Vamos. Entonces, uno, dos, tres. Arranco también muy rápido. Mángela dos, dos segundos. Dos segundos, segundos. Mángela Javier. Dos 26. ¿Javier? Tres. Tres. tres eh, ahora sí, Eduardo. Ahora sí, dos 2.26, dos, 26, dos Eduardo. Entonces quedan dos. Queda el dos. No, en este caso, cuando tenemos tres tiempos, eso está por reglamento. Cuando tenemos Ajá. tres tiempos, se va el tiempo menor, el tiempo mayor y se queda el tiempo de la mitad. Entonces sería 2.26. El correcto. tiempo intermedio. Correcto. Es bueno correcto. aclarar esta situación eh, según lo establecido en el reglamento. Entonces, eso está en el reglamento, intermedio. correcto. Correcto, sí, lo estuve leyendo. Así es, Eduardo. Entonces, ahora nos vamos al siguiente competidor. No van autas. No van autas. Vamos a ver, esperamos que salga en la pantalla. Cuando estén listos, avisen. Ya tienen la orden de los jueces. Y, y empieza su conteo regresivo. Yo estoy listo. Listo. Javier. Listo. Uno, dos, tres. Arrancó. Ahí viene. Ando girando, cruzando y cruza. Se lo volvió, pero ya había cruzado. <risa> ya se ha completado su recorrido. Eh, Magela, tiempo. 4 con 6. 4 con 6, Javier. 4 con 10. 4 con 10. Eh, el señor Eduardo. Eduardo, se me se, se me quedó Tranquilo. un poco Eduardo. 4.03, entonces nos vamos con 4.6. Ah, no, ¿cuánto punto? No, porque Májela tuvo 4.60, ¿no? Sí. No. Y 4. Javier tuvo 4.10. 4.10. Entonces nos Javier, vamos ¿4. con 4.10. Nos vamos 4. con el de Javier. 4.10, sí. Javier. Muy bien. ¿Voltabot ahora? Voltavot, vamos a ver. Lo bueno es que cuando aparecen en pantalla es porque ya están listos, ¿no? Y eso es lo más importante para que ustedes acá eh, puedan apreciar, todos los que nos están viendo, de esta actividad que se está desarrollando en estos momentos. Entonces, listo. ¿ya ¿está listo? Vamos a ver. Uh -huh. listo. ¿Está listo, Evangela? Sí, ah, listo. listo. Bueno. Sí. Arrancaron Arranca. allí. Rápido llegaron, cruzaron la meta. Vamos a ver tiempo, dos 2,6. 2,6. A ver, eh, Javier. 1.72. 1.72. Uy, muy cerca. ¿Dónde está Eduardo? Yo tengo 2.45. 2.45. Entonces... Nos vamos con 2.45. 2.45, sí señor. 2.5, sí. ¿no? 2.4, no. perdón. 2.4. Correcto, 2.4. Nos vamos para el próximo. Muy bien, ahora vamos con Ingenium, ¿cierto? Sí. Vamos a ver. Vamos con Ingenium, sí, señor. Ingenium. Vamos a ver ahí, Ingenium. La mejor de la suerte para estos competidores que están participando de esta gran actividad y que pues, es de gran vital importancia para todos. Pues listo. Bueno, listo. Dale. Uno, dos, tres. Arrancaron aquí, vamos a ver. Incluso. Mángela, tiempo. Dos con nueve. Dos con nueve, Mángela. Javier. Dos con siete. Dos con siete, Eduardo. Dos con siete, nos vamos con dos con siete, Do entonces. Dos con siete, sí, señor, dos con siete. Dos con siete. Muy bien, y vamos con el último que es el último, ritmo, ritmo, ¿verdad? Eduardo, sí, Ruito. sí, bueno, listo. Cuando ordenen, ya ustedes ordenaron, todos están listos los jueces, listo, no momento, ¿Nos vemos? En un momento, no lo vemos, Nos no estamos no, viendo no, pantalla, no se está viendo en pantalla, por favor, salga a la pantalla, ahora sí, ahora sí. Ahora la vemos. ¿Tiene la orden de los jueces? Uno, no prende. Uno, eh, uno. No prende. Vamos, a darle, vamos a darle un un, un momentico, tranquilo. Sí. No quiere prenderse, le fundió la batería. No creo. <risa> Ojalá que no sea así. <risa> lo más importante es dar un poco de tiempo. Hidrátense. Bueno, pues, a pesar del frío allá en Uruguay, ¿no? Ángela, usted está tomando bastante líquido. Ah, no, es sí. que mate. Ah, mate. Ya lo terminé. Ah, ya ah, <risa> se lo terminó hace rato, sí, ya. El mate que es muy tradicional en el sur del continente, en Argentina, Uruguay. Creo que ¿Y el y también? Uruguay. Sí, Paraguay también toma mucho. Paraguay y el sur toma. de Brasil. Sí, Brasil también. Ah, Brasil también. Ah, ah, ah O Sea que eso. Estoy. Estoy aprendiendo con ustedes. <risa> Solamente pensaba que era Uruguay y Argentina donde se daba esta clase de bebidas. Zona sur de Brasil, no todo Brasil. ¿eh? Ah, correcto, correcto. Claro, porque esa es la que está más cerca claro. a, a los polos eh, y a la zona fría, obviamente. Bueno, entonces ya parece que están listos. Ahí lo vemos eh, la, en pantalla. Ya tienen la orden de los jueces, pues si sí que cuando ustedes ordenen. Listo, Uno, cuando quieran. Dos, tres. Salieron, salió aquí, ahí viene, cruzó y cruzó. Tiempo, Ángela. Dos, dos con cinco. 2.5, Ángela. Javier. 2.47. Oye, oh, oh, oh, 2.47. ¿Y dónde está Eduardo? Yo tengo 2.7, entonces nos vamos con 2.5. 2.5, así es. Oh, yeah. Punto intermedio. Entonces, ya calificados aquí los los cinco mejores tiempos. Nos das un segundo, consolidamos, por favor. Correcto, aquí están consolidando el tiempo, ya les estará dando... Eh, el puesto o los puntajes de los, mayores, de los menores tiempos de esta gran actividad que se está desarrollando para mí es una nueva experiencia y la verdad es que emocionante esta actividad, ojalá Eduardo, Juan, eh, próximas actividades me sigan invitando que con mucho gusto lo haría y estaría perfeccionando mi léxico en cuanto a este manejo de esta nueva experiencia que tengo para mí que, no, que ha sido es es es una historia. Usted ya quedó matriculado, hermano. O sea, ahí ya no hay forma de que se salve para la próxima. O, oficial, eh, oficial. A mí me, oficial, me, gustó, lo oficial. me gustó para que relate para Uruguay también. eh a ver, Claro que sí, claro, claro. Eso el, lo vamos a hacer, el, hermano, claro, si nos invita. claro El, el, el, de septiembre es ten, tenemos, el 3 de septiembre tenemos Roboyamo Uruguay entonces y tenemos dos retos, un, un, un reto virtual asíncrono y otro que va a ser en, en sitio. Entonces, para el asíncrono, de, eh, perdón, para el que es en vivo, pero virtual, eh, podríamos hablar. Entonces, ahí okay. muchísimas gracias. <risa> májela, májela, ya quedó matada. Listo, me parece muy bien. Vea, Luis, ya para ir terminando, a todos los sí, chicos, quiero que lo, todos los que están aún presente eh, prendan cámara. Veo que ya muchos se fueron, pero los que sí. están aún presente que prendan cámara. Queremos darles las gracias antes de mostrar el ranking oficial lógicamente ya sabemos que ganó Nova Roda porque fueron los cinco que pasaron a la final pero a la gente del San José de Las Vegas a la gente de Luis Patrón Rosado Javes, el Indy pues todo, todo, todas estas instituciones de que participaron, el chico de Tecno Mayor hay que darle las gracias porque no es solo, eh, no es ganar es participar y es mejorar y adquirir esas habilidades para los chicos de que no ganaron el día de hoy Hombre, una gran experiencia, ya saben, ya bien qué tiene que tener un buen robot, ya bien qué errores cometieron, qué errores no se pueden cometer, es aprender del error. Es de, eso es lo que estamos tratando de hacer con estos chicos, es mejorar, no que se vayan a frustrar, entonces ya ah, no voy para participar en el torneo, no, por lo contrario, esto nos tiene que animar e invitar a seguir participando e ir mejorando constantemente entonces, en este momento, yo, yo, es que Javier ha estado muy callado y, y, y Mangel y yo hemos hablado mucho, entonces le voy a dar a Javier la palabra para que nos dé el podio, primero el tercero, luego el segundo y luego el primer lugar que ya sabemos que fue un robot, pero no sabemos qué equipo para que lo eh, dan entonces, Javier, ¿estamos listos? Yo no tengo acceso al archivo Ah, ah. porque eso te digo que lo va a hacer Magela. Listo, bueno, entonces. Muy bien. Majela. Majela. Voy con ¿Voy con el tercero primero? Sí. Tercero, tercero, Magela. Bueno, el tercer sí. lugar con 2.5 es Ruitbot. Muy, muy bot, bien. bien. No, no lo no veo. No los veo. ¿Dónde están? De Arriba, de claro. Veo. Ah, Una particularidad ah, de Ruitbot, vean ah, los tiempos de Ruitbot, mejoró en cada ronda. Sí, Claro, eso es importante, ¿Listo? ¿no? Sí. sí. Listo. Segundo lugar. Segundo lugar, Voltabot con 2.4. Con Oiga, segundo lugar, ¡qué bien! ¡Felicitaciones! Perfecto, y el primer lugar, Magela. Primer lugar, lugar, lugar, a. Spacebot con 2.2 segundos. 2.2, tremendo tiempo, tiempo y tiempo, tiempo pasó. ¡Qué bien! Bueno, ¡Qué bien, excelente. Y además yo, de eso, yo, creo que. No, pues, además de eso, quería decirle que hubo, hubo un récord, ¿no? Hubo récord, el récord se lo llevó el equipo, bueno, el, el, el, el club Nova Robot con su robot ese fue con el robot que fue en la primera ronda con Voltabot, el sí, que quedó claro. en segundo lugar, Vol Voltabot hizo récord, pues se le, se le atribuye al club, que es Nova Robot y eso va a quedar en el ranking, cabe anotar que nosotros tenemos un ranking global, esto será actualizado durante el, el día de hoy y mañana, pues durante el fin de semana será actualizado, por ejemplo para, para que se hagan una idea, Nova Robot en el ranking global de RoboJam que ya tenemos más de 33 equipos con, con puntaje, Nova Robot está en el lugar 18, y con esto se va a, su a subir, se sube más o menos al claro. lugar, si no estoy mal, se sube como al lugar eh, quinto o sexto. Entonces, eh, felicitaciones, yo creo que Nova Robot, yo sé que están allá, la, yo, yo vivo, te cuento Luis, yo vivo sí. a unas 5 o 6 cuadras de Nova Robot, y yo Ajá. sé que ahorita que ahorita tengo que pasar por allá porque tengo que llevar a mi hija unas clases de baile y sé que Ajá. cuando pase voy a escuchar todavía la bulla de ellos celebrando entonces <risa> eh, quiero que los chicos de Rod abran micrófono y quiero ver cómo está la algarabía ya de la celebración vamos a ver, vamos a ver, ahí están ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Qué bulla no! Me, me voy a romper los tímpanos, por favor. Eduardo. ¡Qué algarabía! ¡Qué emoción! ¡Ah! Y a la cuenta de tres no barro. Uno, dos, tres. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Quiero quiero una cosa, Luis, que pase el, el entrenador, que es Juan, Juan, Juan Diego que pase Juan Diego un momentico a cámara. Juan Diego, ¿cómo fue el proceso? Cuéntanos cómo fue el proceso con estos chicos. Sí, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos Juan Diego. Una experiencia maravillosa, porque chicos, se les enseña cómo hacer el robot, sino también disfruten el trabajo, grande, que disfruten la competencia. Para nosotros eso es lo más importante, que ellos disfruten. Que hacen. Listo. Excelente. Bueno, felicitaciones, Juan Diego, y a tu equipo, y a todos los integrantes de este equipo que obtuvo ese primer lugar de esta gran actividad. Bueno. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tu narración tan oportuna, tan pronta, súper bien. Ya ahorita les tenemos que decir a todos que ahorita nos encontramos a las dos y media de la tarde, en tres horitas vamos a empezar con eh, la transmisión de la, del reto Bumperbot, que es un Obvio. reto de robot autónomo programado, ya un poquito más avanzado. Y tenemos, si no estoy mal, tenemos 17 equipos inscritos para esa competencia. Uy, Eso va a estar, vea, una maravilla. Espectacular. Espectacular. Bueno, Magela, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Como siempre, tú tan bella acompañándonos. Javier, no, Javier, si sí no está. ¿no? Javier si es sí no es querido, Pero es muy querido y es muy formal, Javier sí. Bueno, igual igual si sí quería mencionar una, una palabra. Y felicitar a todos los participantes que estuvieron el, el día de hoy, todos son importantes, sabemos que hay fallas y también felicitar a las personas que están detrás de cada uno de los equipos, los mentores son muy importantes y, y a veces no los Así. tenemos bien en cuenta, pero detrás de ellos está también la familia que se une el día de hoy para acompañar a cada uno de esos pequeñitos, ¿no? Que, ...están iniciándose en este camino de la robótica, ¿no? Y que esperamos que en Colombia pues siga creciendo... ...y no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Bueno, hey, eh, eh, antes de, de irnos, Luis... ...ahí yo veo que eh, todavía en los nos están escuchando. Un, de nuevo, un saludo y un abrazo gigante a Natalia... ...y a Alberto, que son las cabezas de, de esa gran organización. Entonces, un abrazo gigante para ellos. Ahí están los dos, entonces... Yo sé que ahorita que pase, yo voy a pasar por ahí como en, en, en, en 45 minutos y voy a estar escuchando la bulla todavía. Yo sé que sí. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, pero bueno. No, lo puedes no puedes pasar por aquí. Está cerrada ¿Ah? la calle, Eduardo. Ah, porque ah, no. estamos en feria de flores. Estamos en feria, entonces hay de todo por allá. Bueno. Eh, no estamos pendientes de la celebración. Muchísimas gracias. gracias. Eh, fue un, un, un torneo muy bonito, nos hemos preparado mucho estos pelados, están felices a ustedes y a todo el equipo, que sea para nosotros maravilloso el poder estar aquí, les damos las gracias y siempre Nova Robo estará con ustedes, miren todos estos pelados y esas caritas. Bueno, un abrazo gigante, Luis. Muchísimas gracias. Entonces, da le damos despedida a todos. César Luis, bueno, ahí Eduardo, nos dices cuando estemos ahí. Y muchísimas gracias, Luis. Bueno, gracias, Eduardo. Para mí es un gran honor y un gran placer ver a ustedes con esa sonrisa, con esa alegría y, como siempre, aportando al crecimiento de la robótica en nuestro país y en Colombia y el mundo. Muchas gracias, bendiciones. ¡Chao! Bendiciones de lo alto. ¡Chaoito!